Pero Juan María, eh, nosotros hemos, tenemos la información, tanto Sergio como nosotros, de que estamos en la antesala de lo que podría ser un desabastecimiento eh, sobre, de manera específica y exclusiva de esta provincia de Duarte por la situación que está viviendo en este momento eh, con respecto a los contagios y las muertes que se han producido por este COVID-19. Eh, habla de, de la realidad de esta situación de la provincia de Duarte en ese sentido. Eh, fíjate, ciertamente usted está en lo cierto. Eh, sabe que San Francisco de Macorís eh, es la capital del nordeste. Por ende, nosotros suplimos a lo que es la región desde La Galera, Samaná, Nagua, Castillo, eh, Cabrera, Río San Juan, Gaspar Hernández, todo el entorno... Nosotros, como San Francisco de Macorís, suplimos a gran parte de, de colmados y almacenes que están cercanos a San Francisco de Macorís. Y ciertamente que ya la mercancía que teníamos en almacenes ya están en prácticamente en un, más de un 75% ya vendida. Y lo extraño es que las, los importadores están alegando que por situaciones que se están dando en San Francisco de Macorís y que todos sabemos que es el foco principal donde nuestra provincia de Duarte es la que más ha aportado eh, a los muertos que ya tenemos, que ya andamos por 226, según, según ya el último boleto, y también de que el personal, según algunos empresarios, se niegan a venir a San Francisco de Macorís por la situación que ya conocen a nivel de medio. Nosotros leemos que ciertamente es algo lógico y entendible, pero tomando el protocolo que ha designado el Ministerio de Salud Pública, entendemos que con cierta medida... Eh, Entiendo que pueden llegar a San Francisco de Macorís porque de continuar la negatividad de los industriales y los importadores de no traer mercancía a San Francisco de Macorís, las cosas se tornan aún más difíciles porque sabemos que lo más importante es la vida. Y ciertamente en San Francisco de Macorís hay una situación un poquito delicada en relación a la, al contagio, pero... Debemos entender que si dejamos a San Francisco de Macorís sin alimento, como se perfila de no acudir y llegar los pedidos a los almacenes que realmente se requieren para dar el servicio a la colectividad, realmente es algo muy, pero muy delicado y muy difícil. Por tal razón, nosotros apelamos a los industriales, a los importadores, por el mismo, el, el mismo Ministerio de Salud Pública que la, el, el Ministerio que ha estado manejando básicamente todo lo concerniente a la situación que vive el país en este momento. Entendemos y hacemos un llamado público y con carácter de emergencia, podríamos decir, de que como autoridad coordine se hable con los diferentes industriales de Santo Domingo y Santiago y los importadores para que se busque una vía viable para que San Francisco de Macorís podamos recibir los alimentos y los pedidos que aún tenemos pendientes que no están llegando a esta provincia, Eduardo. Eh, Juan bueno. María, eh, hicieron ustedes en el caso suyo como dirigente y comerciante, mayorista, empresario de esta provincia de Duarte, han hecho los contactos directos de manera que esta situación se pueda resolver porque son ya son múltiples las denuncias que se han hecho. Porque, por ejemplo, ciertamente la situación que vive San Francisco es difícil en cuanto a la, al contagio el, el, que, que se han producido, las muertes que se han producido aquí en San Francisco de Macorís. Pero si le anechamos el, el virus que lo tenemos aquí en la provincia y la falta de alimentos, tendremos otro virus aquí en Macorís. Entonces hay que buscar la forma con el asunto de cumplir con los protocolos que exige el Ministerio de Salud Pública, la OMS, la OMS y la OPS. Yo creo que no se, no se le puede dar la espalda a San Francisco de Macorís. Entonces, ustedes como empresarios, como comerciantes, mayoristas, entiendo que deben hacer ejercer esa presión para que los empresarios, los suplidores de ustedes, pues busquen la vía de cumplir con el protocolo para que no dejen de llegar la mercancía a la provincia de Duarte. Parece serio que perdimos, perdimos la conexión con eh, el comerciante Juan María García. Vamos a ver eh, si... Podemos eh, conectar de nuevo con María para que nos le dé respuesta a esa inquietud claro. que en nombre de la población de los televidentes que nos están viendo pues necesitan. No, no también y, y, y darle hacer un llamado también al Estado, al gobierno, que ellos no parte de la solución del problema de esta de este de esta situación especial que estamos viviendo, también tiene que ver con lo que es abastecimiento de los alimentos, porque si tú le vas a decir a una gente que se quede en casa, que no va a trabajar, que no va a hacer, mucha, tiene que tener por lo menos eh, que lo básico esté cumplido esté, esté satisfecho sobre todo en materia de alimentos el, el Estado también tiene, es una responsabilidad del Estado de que lleguen esos alimentos a la región también el Estado debe jugar un, un rol y un papel o si no sino un rol de, de, de entregar es un rol de ordenanza ¿no es verdad? Adiós. Claro, serio, porque nosotros desde aquí, nosotros como medio y todos los medios nacionales han insistido y se han sumado a esa a esa campaña de quédate en tu casa, pero realmente hay que suministrarle, hay que garantizarle a, la, a, la, a los ciudadanos a los que van a tener los, los mínimos. Sí, ya tuvimos de nuevo, con, de nuevo conexión con Juan María García. La, la pregunta que hacíamos, eh, Juan María eh, de, la, de que si ustedes han hecho los contactos directos ya eh, para tratar de resolver o minimizar el impacto que pueda causar esta negligencia, vamos a decirlo así, de que no quieren llegar hasta San Francisco de Macorís, los suplidores a traer la mercancía eh, Sí, nosotros hemos conversado con los diferentes industriales ciertamente que en los, en los últimos últimos días en el caso del viernes tuvimos comunicación con la empresa eh, Mercasí eh, que son los que atribuyen el asunto del salario y mucha mercancía. Ellos, en el caso, por ejemplo, de Indubeca, en el caso de, algunos, de algún negocio de aquí de la zona, ellos nos están trayendo algo en, a Controva y nosotros enviamos a buscarlo allá para traer un otro negocio. No siendo el mismo caso con mercancía en el caso de los aceites, el caso de, del jabón, detergente y cuántas cosas, muchos productos que yo venden, no ha sido así. Mercasí en, en su producto no ha tomado ningún tipo de, de, de, de habilidad ni traerlo a cercanía a San Francisco, ni aún tampoco eh, traerlo a San Francisco de Macorís. Nosotros entonces dado... esa es, perdón, perdón, Juan María, entonces esa es la solidaridad que está exhibiendo empresas como esa que usted acaba de mencionar para, para tratar de paliar las necesidades que vive este país, específicamente la provincia de Duarte. Yo entiendo que en esta, en esta situación que vive el mundo y básicamente nuestra República Dominicana y por ende la provincia de Duarte, como dije al principio, es la zona que estamos siendo más afectadas, afectada. donde hemos colocado prácticamente, alrededor de casi, según los, los datos, cae el 40% de los muertos. Usted sabe que las informaciones que le llegan solamente son las, pero la, la, las informaciones extra, aquí, eh, vamos a decir que andamos prácticamente por más de, para no exagerar, para pues no exagerar la muerte, ...68... Y sabemos ...que lo que vivimos en San Francisco de Macorís... ...esa no es la cantidad de personas... ...que, que han fallecido hasta este momento... ...en esta razón nosotros... ...nosotros apelamos... ...a la sensatez de los empresarios... ...a que venga San Francisco de Macorís... ...porque sabemos que el virus... ...es una enfermedad totalmente... Eh, ...importante... ...y que está afectando gravemente a la nación... Pero hay otra enfermedad que aún es más fuerte que el coronavirus, que es el hambre. El... Y el hambre lo no espera y es la única, la única vía que podemos sanar el hambre es con alimentos Y si aislamos a San Francisco de Macorís con los alimentos, aquí... No sabemos lo que podría suceder en nuestra zona. Por esta razón, por esta razón, reiteramos, en nombre del comercio organizado de San Francisco de Macorís, en nombre de la Cámara de Comercio y Producción de esta provincia Duarte, apelamos a las autoridades para que tomen medida urgente porque es una situación que no espera, no espera, los ciudadanos con hambre no esperan y de no buscar una salida a esta, a esta problemática, indiscutiblemente que el comercio y los habitantes de esta provincia de Duarte no sabemos realmente qué podría suceder en el futuro cercano, no muy lejado, porque no espera mucho tiempo. Sin comida bueno. y he infectado. Está fuerte. Cuando pues, Gracias, gracias de verdad, Juan María García, por atender esta llamada que le hiciéramos y participar a esta hora del día y hoy lunes, iniciando la semana. Ojalá y que esta situación se pueda resolver rápidamente, porque esto, así como el COVID no espera, el hambre tampoco. Yo creo, eh, eh, eh, creo Víctor, antes de irnos, que es un buen llamado que hace Juan María, a la, no solamente a la ciudadanía, le hace un llamado a, la, a las a, lo, a los gobernantes, a los dirigentes de este, de este, de este, de, esta, de esta región, de que de la única forma, si nosotros queremos que la, los, las personas se queden en su casa, es con comida. Eso va a ser, si es, si no hay abastecimiento, si hay una, una sensación de que la comida va a desaparecer, va a haber un caos. La gente va a estar en la calle buscando y buscando para, para guardar como donde no hay. Entonces, vamos a tener un caos, de ese, de ese nivel y un caos también a nivel del hospitalario debemos de evitar andando adelante eso hay un, punto, hay un punto Víctor y doctor Romero que debemos destacar sabe que el gobierno, el estado dominicano lógicamente ha estado ayudando a la ciudadanía en muchos aspectos y uno de los aspectos que el presidente en su discurso cuando se llamó a la cuarentena a la, a la nación, fue el aumento de la tarjeta de solidaridad, un aumento a 5 mil pesos. Pero nuestra zona realmente, los colmados de los barrios donde tienen tarjeta para servir a, a la colectividad, no tienen, reiterando de nuevo lo que estoy diciendo, no tienen los alimentos para servirle. Entonces, ¿qué hagamos con darle un aporte económico que lógicamente que es para comprar alimentos, pero tiene los pesitos, pero no encuentran dónde comprar lo que realmente el mismo Estado quiere, que la gente compre alimentos y que se queden en su casa. Entonces va a haber un, dese un desesperamiento, podríamos decir, con dos o tres pesos que tienen los tarjeteros, pero no tienen dónde comprarlo. Entonces estamos llamando, y yo estoy de acuerdo, estamos llamando a todas las instituciones y el mismo Estado a que nos quedemos en la casa. Y que solamente salimos a la calle cuando sea algo urgente y necesario. Entonces vamos a encaminarnos en ese, en ese lineamiento para que a San Francisco de Macorís se le atienda con suplir los alimentos que realmente requiere la población. Así es. Eh, gracias, Juan María, una vez más por compartir con nosotros. Porque por eso nosotros decimos y no, lo mantenemos y lo vamos a seguir diciendo. Este es un asunto de todos. Eso que usted señala, Juan María, el gobierno aumenta de 1.500 a 5.000 pesos el monto de la tarjeta para que tengan más poder adquisitivo. Pero qué van a adquirir si cuando van al colmado en busca de los productos no están. Entonces esto es un asunto de todos Esas instituciones, esos empresarios tienen que ser solidarios en el sentido de que por lo menos acerquen a la provincia de Duarte esos alimentos. Mira que hay que buscarlo en Controva, pero la misma protección que tiene usted que tener, que tienen los comerciantes y sus transportistas para ir a buscar a Controva, esa misma protección pueden tener esos empresarios, esas empresas suplidoras, para que lleguen a Macorís con la debida de protección y traerlo para ponerlo más fácil. Gracias, Juan María García, por compartir con nosotros a esta hora del día, hoy lunes, que es el 20 de abril del año.